Aunque las características del grid que hemos visto en el vídeo anterior son tal vez las más importantes, sí que es verdad que hay otras que también es interesante comentar. Por ejemplo, tal y como hemos dejado el ejercicio, posiblemente alguien haya pensado que lo que hemos hecho en la fila 3 puede no ser de todo correcto. Si recordamos, lo que teníamos eran dos bloques, el bloque 4 y el bloque 5, pero cuando crecíamos en ancho, para anchos muy grandes, aparecía el bloque 5.1. Hasta aquí todo correcto, no hay ningún problema, pero podría ser el caso que alguien quisiera plantear que el bloque 5.1 no desaparezca para anchos más pequeños, simplemente que se reubique. Por ejemplo, vamos a dejarlo esto como estaba. Podríamos ir al bloque 5.1, quitarle la visibilidad y decirle que para anchos eh, tamaño SM se agrupe en tres columnas. ¿Qué es lo que ha pasado? Como vemos a la derecha, el bloque 5.1 sigue apareciendo, pero se ha reubicado, ha cambiado su posición. Bueno, pues el problema que hay es que ahora mismo, para la anchura SM, tengo 15 columnas. Las tres que acabo de añadir, más las 12 que tenía anteriormente. Esta de aquí y esta de aquí. Quiero hacer hincapié en que no quiero cambiar el ancho del bloque 4 y del bloque 5, quiero que estén como estaban, con un tamaño de 9 y un tamaño de 3. Así que al añadir que el bloque 5.1 se muestre con un tamaño de 3, su aparición resulta conflictiva, ya que nos pasamos de las 12 columnas que la rejilla nos proporciona. Evidentemente, si no queremos cambiar el ancho del bloque 4 y el bloque 5, una posible solución para no desbordar el número de columnas es que el bloque 5.1 estuviera tanto en la fila 3, dando soporte a anchos grandes, como en una posible nueva fila que estaría justo por detrás de la fila 3, dando soporte a anchos más pequeños. De esa manera tendríamos soporte tanto para anchos grandes como para anchos pequeños y no nos saldríamos de las 12 columnas. Pero sin embargo tendríamos un problema ya que estaremos duplicando el contenido del bloque 5.1, lo cual, como ya sabemos, no es una manera correcta de hacer las cosas. Así pues, resulta más práctico convertir este problema de pasarnos del número de columnas disponibles en una ventaja. ¿Cómo? Bueno, pues jugando con múltiplos de 12. Podríamos hacer, por ejemplo, que el bloque 5.1, en vez de ser de ancho 3, que fuera, por ejemplo, de ancho 12. De manera que, por ejemplo, aportamos una solución más estética. O podríamos dejar que su ancho fuera menor que 12, es decir, fuera, por ejemplo, 3 como teníamos antes, pero que no quede alineado a la izquierda, sino que, como veremos más adelante en el vídeo, pueda estar desplazado a lo largo de esa fila. Lo que ocurre es que hay que tener cierto cuidado cuando usemos este truco. Si, por ejemplo, esto lo dejamos como estaba, con 3, y hiciéramos que el bloque 4 tuviera mucho contenido, de manera que fuera más alto, por ejemplo, así, vemos que el bloque 5.1 no se ha colocado debajo de la fila 3, sino que va a aprovechar el hueco que queda disponible a la derecha del bloque 4. O dicho en otras palabras, lo que está haciendo es utilizar un posicionamiento flotante a la izquierda. Esto puede parecernos correcto, a lo mejor es lo que estamos buscando, pero en otras ocasiones no sea lo que querramos es probable que lo que al final deseemos es que ese bloque 5.1, aunque pueda caber a la derecha del 4, salte de línea, ¿no? se coloque justo debajo de él. Y para eso hay una clase que podemos aplicar también a un div que hace las funciones de la propiedad clear de CSS. Y esa clase se llama clear-fix. Para verlo, venimos aquí, nos creamos un div... Y vemos que lo que ha pasado es que automáticamente, en cuanto hemos incluido ese div, los elementos que hay por debajo, que en este caso únicamente es el bloque 5.1, empiezan debajo del elemento más alto que tienen en la misma fila. Como digo, una solución exactamente igual a la que utilizaríamos con el clear en CSS. El tema ya parece solucionado, pero realmente todavía no lo está. ¿Por qué? Bueno, pues porque si venimos y aumentamos el ancho, y lo aumentamos mucho, lo que vemos es que cuando lleguemos a anchos LG, anchos muy grandes, como es este caso, el bloque 5.1 sigue apareciendo debajo del bloque 4. Cuando para ese ancho lo que queríamos es que el bloque 5.1 estuviera aquí a la derecha, donde de hecho aquí queda su hueco reservado. ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, pues ha pasado justamente por la clase, por el div que hemos colocado con la clase ClearFix. Este div es un div que está siempre que está en todos los anchos y, por lo tanto, actúa en todos ellos. Así que lo que necesitamos es hacer que ese clear fix solo esté visible en aquellos anchos donde realmente nos interese que el bloque 5.1 esté debajo del bloque 4. Eso lo podemos hacer utilizando la clase visible, pero en este caso, teniendo en cuenta que siempre lo queremos visible, salvo en el ancho muy grande, lo que vamos a hacer es utilizar la clase hidden para anchos grandes. De esa manera, si venimos aquí otra vez, vemos que aparece como tiene que aparecer en nuestros anchos más pequeños, pero cuando llegamos a anchos más grandes, vemos que efectivamente el bloque 5.1 se ha colocado donde queríamos que estuviera. Es decir, de una manera resumida, que cuando en una fila tenemos combinaciones de celdas, de tal manera que la suma de todas ellas sea mayor que 12, las celdas combinadas que no quepan a la derecha, se colocarán en posición flotante a la izquierda, para conseguir que esas celdas estén siempre debajo, utilizamos la clase ClearFix. Otra de las opciones que nos ofrece el grid es la posibilidad de dejar un hueco entre las celdas a combinar. Por ejemplo, podría querer que el bloque 2, que ahora mismo es de 9 columnas, pasara a ser de 3 y que entre el bloque 2 y el bloque 3 hubiera un hueco de 6 columnas. Para eso simplemente me vengo aquí, m de 9 pongo 3, y al siguiente bloque, a la siguiente combinación de columnas, lo que le indico es que para esa resolución, que en este caso es la SM, haga un offset de 6. Y como vemos, lo que ha he hecho ha sido desplazar el bloque 3, 6 columnas hacia la derecha. Por último, la rejilla también permite que podamos mover una combinación de celdas hacia adelante o hacia atrás. Algo que en cierto modo puede parecer similar a lo que acabamos de hacer, pero que realmente tiene una pequeña variación. Por ejemplo, si quisiera mover el bloque 7 hacia la derecha, vendría al bloque y, por ejemplo, haría sm con un offset, por ejemplo, de 4. Obviamente, el bloque 7, si lo desplazo 4 columnas hacia la derecha, se sale de nuestro contenedor, nos vamos de las 12 columnas y lo que hace es irse a la fila de abajo. Pero, sin embargo, si utilizo la clase push, y pongo 4. Lo que ha pasado es totalmente diferente. En este caso, el bloque 7, se mueve esos cuatro columnas, pero se mantiene en la misma fila y con el mismo ancho de columnas. ¿Por qué? Pues porque se sale del contenedor. Pero es que es más, en vez de ir hacia la derecha, podemos ir hacia la izquierda, cosa que no podemos con el offset. Podemos poner un pull, y vemos que en vez de ir hacia la derecha, se va hacia la izquierda, sobreescribiendo o poniéndose encima de lo que es el bloque que tiene a la izquierda, que en este caso es el bloque 6. Voy a desplazarlo un poco más, por ejemplo 5, para que sea mejor. Ahí se ve claramente que se ha puesto justo encima del bloque 6. Bloque que, por supuesto, podríamos venir aquí y decirle que no lo desplazase 7 a la derecha. De manera que he invertido el orden de los bloques mediante clases de bootstrap.